argumentos a esos les llamamos tensores y además los clasificamos en bueno, tienen dos índices porque mostramos que existe una clase particular de tensores, de funciones que por sí mismas constituyen un campo vectorial que son las unoformas y entonces existen tensores que son, que toman vectores como tal del espacio vectorial, pero también toman elementos del espacio vectorial de las unoformas. Y son lineales en sus argumentos. Entonces, la naturaleza es diferente de los vectores... Y las unoformas, porque las unoformas son funciones, pero los tensores toman elementos de un campo vectorial. Entonces noten que es un, es un, es un anidamiento de los, del dominio de los tensores, porque toman formas, pero las formas a su vez son funciones. Y también son, son elementos en un espacio vectorial. ¿Ok? Bueno, eso nos sirvió para clasificar los tensores de, tipos, de tipo MN. Quiere decir que son eh, funciones que toman M1 formas y N vectores. Y al final nos regresan un número real. Más importante que la definición nos interesan las componentes del tensor y definimos esas componentes como la acción del tensor sobre la base del elemento del espacio vectorial correspondiente. Resulta que si aplicamos el tensor a los elementos de la base del espacio vectorial, de los vectores, eh, eso nos define las componentes en abajo mientras que si lo aplicamos sobre la base de las unoformas entonces eso produce componentes arriba hablamos también que si un, un tensor o si vemos que las componentes de un tensor son mixtas tiene componentes tanto arriba como abajo eso quiere decir que está tomando tantas formas y tantos vectores. Bien. Bueno, hoy vamos a continuar con nuestra discusión de tensores. Me gustaría terminar con algunos aspectos importantes. Algunas definiciones sobre todo porque de aquí en adelante es más la práctica que vamos a tener o que vamos a necesitar. Con el manejo de tensores, las definiciones ya no hay tantas más, más bien nos vamos a centrar en utilizar los tensores y una aplicación muy interesante en el espacio-tiempo de Minkowski es la electrodinámica, entonces vamos a comenzar a dar unos pincelazos sobre electrodinámica, Bien, voy a compartir pantalla. Bueno, voy a comenzar a grabar también. Recording in progress. Las componentes del tensor métrico nos van a servir para definir el, el elemento de línea. En su versión infinitesimal habíamos dicho que el, lo escribíamos así en coordenadas cartesianas y era muy semejante a la forma que tiene la distancia, el elemento de distancia para el espacio euclidiano. Esto es, una, esto es el teorema de Pitágoras en tres dimensiones. Para sacar la distancia, bueno, si quieren un dos. Esto es dx cuadrada, esto es dy cuadrada, y esta es la distancia entre dos puntos. Bien, en tres dimensiones, en R3 utilizamos esta expresión con los signos más. En el espacio-tiempo de Minkowski dijimos que teníamos que poner un signo menos acá. Bueno, la manera en la que se utiliza el tensor métrico para definir el elemento de línea es la siguiente de x beta noten que son 16 componentes son el índice alfa y beta corren de 0 a 3 bien mostramos que el tensor métrico es simétrico como define el producto punto el producto punto es abeliano, conmuta. Cuando se aplica a dos vectores, el producto punto conmuta. Eso nos deja 10 componentes independientes. Bien. Sin embargo, de esas 10 componentes, noten que en coordenadas cartesianas solo cuatro van a ser diferentes de cero. Y son aquellas en la en las que los índices son iguales, es decir, son los elementos de la diagonal, y muy particularmente son estas, más eta 1,1 dx1 al cuadrado, más eta 2 dx2 al cuadrado, más eta 3,3 dx3 al cuadrado donde estamos utilizando que x mío, x alfa, esté x, y y z. Pero recuerden que esto, utilizamos esta notación para hacer más general esta expresión. Nuestras eh, definiciones van a tener mayor generalidad si se expresan en términos de estas componentes abstractas. Cuando las, escrib las escribamos así, nos vamos a referir a que son coordenadas cartesianas, pero también podemos tener t, r, teta, t, r, theta y phi en coordenadas cartesianas, t, rho, teta y z en coordenadas cilíndricas, Etcétera, uh -huh. y esta representación nos va a servir para cualquier tipo de coordenadas. Bueno, en este caso en particular dijimos que la componente 0 es la componente temporal, la 1 es x, la 2 es y, la 3 es z. Bien, ahora de aquí podemos decir. ¿Cuánto vale eta 0? Simplemente hacemos una identificación de este elemento con el de acá. Esto es dt cuadrada, entonces eta 0 vale menos 1. Eta 1, hacemos la misma identificación, vale 1, vale 1. Eta 2, 2 vale 1 y eta 3, 3 vale 1. Bien. Podemos decir que eta alfa beta es menos 1 en un arreglo de 4 por 4. 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Y esto es muy útil y debemos ser capaces de hacerlo de manera inmediata. Si escribimos un elemento de línea... Prácticamente estamos diciendo cuáles son las componentes de la métrica, ¿bien? Pocas veces o no es tan común escribir todas las escribir las componentes de la métrica así, sino simplemente se escribe el elemento de línea y con eso uno puede identificar rápidamente cuáles son los elementos de la métrica, las componentes de la métrica, ¿ok? por eso es importante que quede claro cómo se lee del elemento de línea lo escribimos en términos de la métrica y ya que hacemos esto hacemos una identificación rápida y podemos leer las componentes Ajá. noten que si hubiera un término cruzado por ejemplo que tuviera 2 de x de y entonces Aquí aparecería un término que va como 1, 2. Eso implica que este elemento sería diferente de 0. ¿Sí? Y así sucesivamente. Los términos cruzados son los elementos de, la de fuera de la diagonal. Los elementos que tienen los índices repetidos, los índices iguales, están sobre la diagonal. Bien, ahora, una operación que, además del producto punto que nos proporciona la métrica, es la siguiente, <coughs> sabemos que las formas, las uno formas, tienen el índice arriba, Ah, el índice abajo y además son funciones de vectores en los números reales sale bueno pensemos en la siguiente función dado un vector ve Definimos la función g aplicada a algo, coma b. ¿Qué significa eso? Pues habíamos dicho que g a b era igual al producto punto de a con b. ¿Ok? Bueno, ¿y esto qué quiere decir? Pues que toma un vector, esta función toma un vector y nos regresa un número real. ¿Qué número real el producto punto de ese vector con B? Ajá, Es decir, es una función que toma un vector y da un número real. Y es una función lineal porque la métrica es lineal, Ajá. entonces esto es una unoforma, bien, si es una unoforma, debe tener componentes, y componentes, pues por definición es la acción de la unoforma, Vamos a llamarle vitilde sobre las componentes de la base. Uh -huh. Por otro lado, esto es en G y alfa. Producto punto de E alfa con B. Uh -huh. Ese es el resultado de aplicar la función sobre el vector B. El, sobre el vector e base. Es el producto punto con B. Uh -huh. Por otro lado, esto lo podemos escribir como E alfa, B beta, E beta. Es simplemente, el estamos descomponiendo el vector B en la base. Pero al ser el tensor métrico una función lineal, saca escalares. Y abre sumas. G alfa, y beta. ¿Sí? Pero, ¿quién es G aplicado a la base? Son las componentes de la métrica. Esto es B beta, eta, alfa, beta y alfa, coma y beta es por definición las componentes. ¿Cuál es el resultado? B alfa es igual a B beta eta alfa beta. ¿Qué pasó aquí? Tenemos un vector B estamos definiendo una unoforma asociada a ese vector B. Esa unoforma tiene componentes. Esas componentes están relacionadas con las componentes del vector original mediante el tensor métrico. Mediante las componentes del tensor métrico. ¿Ok? Entonces, para cada vector tenemos asociada una unoforma. ¿Cómo vamos de las componentes del vector a las componentes de la unoforma con el tensor métrico? Y noten la posición de los índices. Estas son componentes de vector, estas son componentes de unoforma. Para ir de una a otra, utilizamos el tensor métrico. Lo que estamos haciendo es bajarle el índice. El índice lo tiene arriba y obtenemos un objeto que tiene los índices abajo. De manera práctica, eso es lo que estamos haciendo. Y así se conoce. Hay que bajar, el, le bajamos el índice al vector y queremos decir esto. Estamos actuando, haciendo actuar el tensor métrico o las componentes del tensor métrico sobre el vector y eso nos da este objeto. Ajá. noten que el bueno esta operación lo que nos está diciendo es que estamos cambiando de espacio estamos moviéndonos entre el espacio de los vectores y el espacio de las unoformas pero eso deja tener relevancia si nos fijamos en las componentes si tenemos un vector el... un vector va a tener componentes contravariantes, es decir, el índice está arriba. Si queremos obtener la forma asociada, es decir, si le queremos bajar el índice, utilizamos las componentes del tensor métrico. Bien. Y aquí es donde vamos a empezar a jugar. Sabemos... Que, las que el tensor métrico tiene unas uh -huh. componentes inversas. Eso quiere decir que de aquí obtenemos esta igualdad. Bien. Esta es la delta de Kronecker, que es 1 si los índices son iguales, y es 0 si son diferentes. Si le escribimos como un arreglo de 4 por 4, es la identidad. Delta, delta, alfa, 1, 0, 0. 0, 0. Noten la diferencia con el tensor métrico, la delta de Kronecker todos son 1, es la identidad, el tensor métrico tiene un menos uno aquí, no son iguales. Bien, entonces, si tenemos esta aplicación, la métrica está actuando sobre su inversa y nos da la identidad, entonces, de aquí podemos hacer actuar la métrica inversa de la siguiente manera. B alfa, eta alfa, gamma, es igual a eta, gamma, alfa, gamma, por B beta, eta, alfa, beta. Esto es igual. A delta gamma beta. esto es igual a B gamma. Y que obtuvimos B gamma es igual a B alfa eta alfa gamma. Aquí teníamos el índice arriba, aplicamos la métrica y obtuvimos el índice abajo. Teníamos el índice abajo, aplicamos la métrica inversa y obtenemos el índice arriba. Ajá. Aquí estamos subiéndole el índice y aquí estamos bajándolo. Y esto lo podemos hacer... Para cualquier tensor, haciéndolo para cada índice. Si tenemos un índice arriba y lo queremos bajar, multiplicamos por la métrica. Si queremos subirlo, multiplicamos por la métrica inversa. Bien. Hay que tener cuidado en cómo se aplica la métrica. Siempre debe haber un elemento que está contraído y los índices libres. Aquí, o si quieren acá, noten que no utilicé el, cuando multipliqué por la métrica, utilicé el índice con el que voy a contraer, pero utilicé, bueno, necesito un índice libre. Aquí no le puedo poner beta, si le hubiera puesto beta aquí, en esta expresión habría este beta, este beta y este beta. Y eso está mal, porque los índices se suman a pares. Aquí hay una operación, que es una multiplicación y una suma. Estamos utilizando la convención de suma. Bien, aquí hay cuatro, cuatro elementos. ¿Vale? Entonces, eh, bueno, eso se los encargo. Hay que tener cuidado en cómo vamos a hacer actuar la... Los tenso las componentes de tensores y de vectores. Hay que ser cuidadosos en los índices que no sean de utilizar símbolos diferentes para los índices y cuando estén actuando debe haber uno que esté contrayendo. De esa manera nos damos cuenta que hay una acción de tensor. Porque si tuviéramos algo así como eta, alfa, beta, b, sigma, eso no es una acción. No es una acción del tensor métrico sobre el, sobre el vector. Porque no hay una aplicación. Bien, si tenemos alfa, beta, b, beta, a, ah, entonces sí. O si tuviéramos eta, alfa, beta, b, alfa, también. ¿Está bien? Tenemos pues que el tensor métrico nos va a servir para bajar índices y para subir índices. Para ir del espacio de las uniformas al espacio de los vectores. Bien, de manera práctica... Esto es lo que vamos a necesitar. Cómo vamos a subir índices y cómo bajamos índices. ¿Vale? Ah, profesor, yo tengo una pregunta rápida. Sí. Este, ahí, este, ¿por qué no pudo poner, bueno, en la última cálculo con la inversa, ¿por qué no podría hacer este... Gamma, alfa, por la que multiplicó. O sea, es que en la definición de inversa, como que se repite, está alfa, beta, luego beta, delta, ¿no? Ajá. Y aquí nos quedó alfa, gamma, alfa, beta, ¿no? Sí. Eh, pude haber puesto gamma, alfa, dije. Eh, sí, o sea, bueno, es que según yo así para que quedara tal cual lo de arriba, ¿no? Uh -huh. A ver, vamos a hacerlo. Si pongo gama alfa... Ah, pues queda lo mismo. Exacto. porque es un tensor simétrico? Eta alfa, el tensor métrico, es simétrico. Quiere decir que los elementos de aquí son iguales a los de acá. Entonces no importa si pones alfa beta o si pones beta alfa. Y la inversa le pasa lo mismo. Por eso es que da igual si ponemos eta gamma alfa o si ponemos eta alfa gamma. No cambia. ¿Por qué son inversas? Bueno, son inversas y además es, es, es simétrica. ¿Vale? Entonces, y no cambia el resultado. De hecho, si lo pensamos como matrices, esta sería la forma. ¿no? El segundo índice con el primer índice. Ok, y nada más en el, en el de arriba, cuando definimos la G... Bueno, la función que fue como una V gorrito. Ajá. De, luego, el B alfa sería B gorrito o también es B alfa. Bueno, esa es notación. Ajá. Es, esa es notación. Definimos B gorrito como B alfa. Así. Dijimos que ah, las okay, funciones sí. tienen esta base con el gorrito aquí. Y estas componentes, los vectores, vector es B, beta, E, beta. Uh -huh. Los vectores, les ponemos flechita y es la base abajo. Las formas tienen tilde y ahí el índice es arriba. Entonces, el gorrito lo carga la base y la flecha también. Por eso es que ya no le pusimos aquí. ¿Vale? Eso simplemente es por notación para no cargarla, para no tener más símbolos aquí. Sí, gracias. Nada más con que esté el abajo ya pues, nos referimos a la unoforma. ¿no? Uh -huh. Exacto. Y... Noten también que el, pues ya si él tiene el índice abajo o el índice arriba, ya no, ya no nos va a importar tanto, porque ya podemos ir con el tensor métrico de un. de un lugar a otro. Matemáticamente, si. Eh, bueno, si nos metemos a. A cosas más. Eh, digamos profundas de geometría diferencial si sí, tendríamos que hacer esas diferencias si queremos hacer mecánica en variedades y, si necesitamos saber cuáles son los espacios cuál es el espacio de las formas y cuál es el espacio de las, de los vectores pero a un nivel práctico no es suficiente con que esté arriba o con que esté abajo Bien. Bueno, ahora me gustaría comenzar la, una discusión sobre la electrodinámica de Maxwell. Porque ustedes recordarán que la relatividad especial surgió porque no podíamos hacer compatible la mecánica newtoniana con los postulados de la relatividad especial. Sin embargo, había otra teoría, que era el electromagnetismo, que Maxwell ya había unificado, y nos había enseñado que en realidad el fenómeno electromagnético Debía verse en un conjunto, no como casos eléctricos por un lado y casos magnéticos por otro. Maxwell nos mostró que existían unas ecuaciones en donde se mezclaban tanto campo eléctrico como campo magnético. Ajá. Y eso fue un gran avance en, en su tiempo. Nos mostró que el fenómeno electromagnético es un Resulta que las transformaciones de Lorentz no dejan invariante a la mecánica newtoniana. No son compatibles las transformaciones de Lorentz y la mecánica newtoniana. Sin embargo, las ecuaciones de Maxwell sí son invariantes ante transformaciones de Lorentz. Entonces, eso llevó a pensar que la teoría electromagnética debía tener un fondo relativista. Debe ser, ya que si es invariante entre transformaciones de Lorentz pues debe, existe una compatibilidad entre ambas teorías. Y resulta ser cierto, la, la electrodinámica de Maxwell es una teoría netamente relativista. Y eso está de acuerdo voy a estar de acuerdo con que entendemos que la luz son ondas electromagnéticas. Las ondas electromagnéticas son las perturbaciones del campo electromagnético. Si el campo electromagnético se perturba, la velocidad de esas perturbaciones es la velocidad de la luz. La luz es eso. Y las ondas electromagnéticas son eso, son perturbaciones del campo electromagnético. Pero la relatividad especial en su esencia nos dice que la velocidad de la luz es la misma en todos los sistemas de referencia. Es independiente de las coordenadas. Entonces debe existir algo en la teoría electromagnética que nos permita reescribirla en el espacio y tiempo de Minkowski de manera natural y podamos hacer electromagnetismo en este espacio de Minkowski. Y es que piensen en el siguiente escenario. La corriente que pasa o que circula por un alambre de densidad constante, ¿quieren? son electrones en movimiento. ¿Cierto? Vamos a suponer que en el sistema de laboratorio, que tenemos un sistema de laboratorio y un sistema del alambre. Si hacemos fluir corriente en el alambre mediante una diferencia de potencial, lo que va a pasar es que los electrones van a fluir y eso produce una corriente Y. Ustedes saben que esa corriente I produce un campo magnético. Ese campo magnético, sus las líneas de campo se enrollan en el alambre. Son circunferencias cuyo centro es el alambre. ¿Cierto? Estamos familiarizados con eso, el electromagn es electromagnetismo. Dada una corriente, se genera un campo magnético. Desde el sistema de laboratorio no lo puede determinar. Incluso podemos determinar la magnitud. Si ponemos otro alambre, eh, va a pasar que los alambres, el... bueno, que existe una fuerza entre ambos alambres. Por la presencia del campo magnético. Sin embargo, ahora piensen en el sistema de referencia del alambre. Más aún, en el sistema de referencia de los electrones. Pensemos en un flujo laminar, no un flujo caótico, en donde todos los electrones están fluyendo de manera uniforme. Todos tienen la misma velocidad. Bueno, si nos montamos en un sistema de referencia en el que los electrones estén en reposo, ahí no hay campo magnético porque no hay corriente. ¿Qué es lo que hay? Campo eléctrico. ¿no? El campo eléctrico que producen los electrones. Que de acuerdo a la ley de Coulomb, es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. ¿Ven? ¿Y dónde quedó el campo magnético? Pues en ese sistema de referencia no hay, hay campo eléctrico. Pero desde el punto de vista del laboratorio, en donde vemos un flujo de electrones, ahí no hay campo eléctrico, lo que hay es campo magnético. Fíjense entonces que la percepción de campo magnético o campo eléctrico resulta del sistema de referencia en el cual estemos haciendo la descripción. Como tal, no es que, exista, um, que existan por separado, sino más bien son efectos de los observadores. Si estoy en un sistema de referencia, puedo medir solamente campo eléctrico. Si estoy en otro sistema de referencia, puedo medir solamente campo magnético. Pero también, pues nada impide que esté un, en otro sistema de referencia en donde pueda medir ambos, tanto campo eléctrico como campo magnético. ¿Ven? Entonces, esta relación entre campo eléctrico y campo magnético depende del sistema de referencia. Bueno, pues en... resulta, esto pasa, porque existe un objeto que eh, describe el fenómeno electromagnético total que bajo cierta perspectiva se ve como campo eléctrico y bajo cierta otra se ve como campo magnético. Y eso inmediatamente les debe recordar a las componentes de un tensor. Porque las componentes de un tensor tienen una forma en un sistema de referencia. Y si hacemos una transformación de Lorentz, tienen otra forma. En sesiones anteriores mostramos cómo se transforman los tensores bajo una transformación de Lorentz. Tensores y vectores. Ajá. Por cada índice vamos a aplicar una transformación de Lorenz y son los índices de arriba, entonces son las transformaciones directas. Si son los índices de abajo, son las transformaciones inversas. Pues resulta que hay un objeto que se llama tensor de Faraday, que contiene la, y, las componentes del vector campo eléctrico y del vector campo magnético, pero está unificado en un solo objeto, y es un tensor. Ese tensor va a tener componentes diferentes de cero, que sean solo campo eléctrico, en un sistema de referencia, o componentes, campo magnético, en otro sistema de referencia. Bien, para definir este tensor, no. vamos a utilizar algunas nociones de electro Y la mejor manera de hacerlo es a través de los potenciales. Vamos a recordar que son los potenciales eléctrico y el potencial vector. Bien, el... ecuación para la divergencia del campo... La ecuación de la divergencia nos decía que no hay uno físicamente que no existen los monopolos. No existen los monopolos magnéticos, pero de aquí podíamos inferir que existe un vector A tal que el rotacional de A es igual a B. Y es así como definíamos el potencial vector Ahora, bueno. de la ecuación del rotacional de E como la como el cambio temporal del campo magnético. Es una parte de las ecuaciones de Maxwell. podríamos escribir dt, el rotacional de A. Y esto quiere decir que el rotacional de E más la derivada temporal de A es igual a cero. Tenemos que el rotacional de un objeto es igual a cero. Eso quiere decir o implica que existe una función phi tal que lo que está dentro del rotacional de t es igual al gradiente de phi Y el signo menos es por convención para tener explícitamente que las cargas uh, opuestas se atraen y las de igual signo se ¿Sí? Bueno, Esto nos permite escribir E como menos el gradiente de phi menos la derivada temporal del potencial de Bueno, partimos pues de las ecuaciones de Maxwell, de dos, dos conjuntos de las ecuaciones de Maxwell. La divergencia de B nos permite definir el potencial vector y el rotacional de E nos permite definir el potencial eléctrico. Entonces vamos a ponerle... Pues hasta aquí no hay grandes sorpresas. Bueno, otro ingrediente que vamos a necesitar es el la ecuación de continuidad. La ecuación de continuidad expresa la conservación de la carga. Y es algo así como la, el cambio temporal de la carga eléctrica más la divergencia de la corriente es igual a cero. ¿Cierto? ¿Cierto? Tenemos una fuente de carga eléctrica y la encerramos en una superficie de área A y volumen B. El cambio en el tiempo de la carga en ese volumen. Es menos lo que está fluyendo por la superficie. Eso nos da la divergencia de la corriente eléctrica. Esta ¿La J. ¿La intensidad de corriente.